Al final, esto es el esfuerzo de todos, de los franquiciados que han puesto su confianza en el pato, que están cumpliendo el sueño con nosotros, que les están metiendo las ganas todos los días, que desde el día cero están a top en la barrera, captando clientes, sacando el a los coches. Así que, realmente, esto es de todo.